Como era reunión de protectoras de libros, yo, yo tengo que decir que sanar el alma viene siendo una experiencia que yo no esperaba. Yo, yo sé, sé desde el principio, que escribir un libro tiene que ver con una idea que viene y que quiere ser escrita por ti. Y que tienes que trabajar resonando con esa idea. Y eso fue siempre cada libro pequeño o más grande que escribí. Sanar el alma se me ocurrió, o me vino, me vino la idea en el momento en que yo tenía que ponerme a trabajar de verdad en sanar mi propia alma. En, en mi propio trabajo de teyubá para sanar mi propia alma. En, en dar un paso más adelante y volver a colocar todo tipo de emociones y sentimientos en un lugar más adecuado, en un dibujo de puzzle mejor. Más, más apto para la sabiduría que trato de aprender todos los días. Y entonces Sanar el Alma se puso a estirarse a sí misma, porque vino acompañando un nuevo concepto de Sanar el Alma en mí mismo a tal punto que en este momento que de algún modo se ha destrabado y en el medio hemos creado el Templo de Pasos y ahora, y, y tantas otras cosas, lo que estamos haciendo en TikTok y el canal secundario de YouTube, y ahora la tienda con, con, con artes plásticas impresas, no importa, y, y, y tanto más que me estoy olvidando en el camino. Eh, ahora lo que está ocurriendo es que el Templo de Pasos le cuesta entrar en el molde que tenía en diciembre, le queda chico, le queda estrecho, así que se está reformulando, y yo confío que las próximas dos, tres, cuatro semanas, Van a, ser, van a ser muy propicio completar el libro por fin Y lo vamos a presentar con mucha alegría Y aprovecho que estamos entre nosotros con las protectoras de mis libros El libro que sigue a sanar el alma es en realidad un libro que lleva muchos años escrito Y que lo que va a recibir, ya empezó a recibir, pero va a recibir es una cantidad enorme de notas al pie que explican cosas que no estaban explicadas Es un libro de la época de eduplanet.net Aquel portal que teníamos eh, Donde decíamos fue el primer lugar de la comunidad de Torah eh, Y ahí hicimos un curso escrito de Zohar Tomando del sagrado Zohar cada semana Un pasaje del Zohar sobre esa para allá Y cada semana sencillamente la traduje del arameo al español y luego traduje del hebreo las explicaciones del Matok Midbash, que es una explicación preciosa al Zohar, que reúne varias de las explicaciones de varios siglos atrás. Con ayuda de Shem ese va a ser el libro siguiente, A sanar el alma, creo que es medio primicia contarlo así, que ustedes lo sepan es una garantía de que yo no me olvide si anuncio otra cosa háganme acordar que no, que dije que el Zohar tal vez... Y, y ya, muchísimas gracias Aide, no solo por la acción, sino por la inspiración maravillosa de todo en general y, y de esta velada en particular. Y gracias a todos ustedes por ser, por ser parte de todas y cada una de las locuras que estamos celebrando hoy, que son aquello del final del camino del tarot en el que el mago se vuelve loco y solo irradia felicidad y shalom porque entendió. Lo entendió todo y la magia se produce sola entonces. Gracias, gracias. Que así sea. Que las, las plegarias de todas y cada una de ustedes siempre suban hasta los cielos y hayan respuesta práctica e inmediata para bien. Y que así sigamos de paso irradiando eso. Irradiando esa capacidad de vivir en gratitud. Que, que todos los que nos, ro nos rodean lo necesitan tanto. Bueno, que así sea. Gracias, gracias, gracias. Salón, y antes de desconectarnos, creo que tenemos que hacer el cierre que siempre hacemos para todo: Nishmat Kolhay. No podemos darle gloria a ningún ser humano más que a Shem, que es el mero superpower de todo el mundo, de la humanidad y los mundos paralelos. Así que. Gracias a Hashem porque nos permite hacer lo que venimos a hacer en esta encarnación y súper felices. Así que, ¿qué tal si ponemos intención? Así nos concentramos un minutito en esto que anhela tu alma, así en el fondo de sanar tu alma. Así, y lo pones delante de Hashem, no lo tienes que decir. Así es VIP, solo para ti. Y luego leemos Nishmat Kolha, ¿okay? Voy a traer el siduro un segundo. Bien. פעמוס. נשמעת כל חיי, תברכת שמך ואלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכריך מלכינו, תמיד מן העולם ועד העולם עת האל. ומבלעבך לנו מלך, גואלו מושיע, פובאו מצילו ומפרנס ועונה ומרחם בכל עצרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך אלה אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהה כל בריות אדון כל תולדות המעולל וכל התשפחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני הער, הנה לא ינום בלא ישן. המעורר יש עינים והמיקיץ נרדמים, המאיסיח אלמים ומטיר אסורים בהשומך נופלים בהזוקף כפופים, ומפענח נעלמים, מולך לבדך אנחנו מודים ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רעינק המום גלב וספטותינו שבח כמרחבי רכייה ואין היינו מאירות כשמש וכיירח, ויד היינו פטוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כאיילות אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני רוהינו ולא על אחד מאלף אלף אלף אלפי אלפים בריבי רבבות ועמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ואימנו, מלפנים ממצרים גיאלתנו אדוני רוהינו ומבית עבדים פביתנו ורעב זונתנו וסובקיל קלתנו וחרב הצלתנו מדבר מילתתנו, מחולוים רועים ורבים בנאמנים דיליתנו עד הינה עזרו רחמך חבלו עזרו נו חסזיך אדוני אלוהיאו ואל תצשינו אדוני אלוהיאו לנצח על כן העברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפינו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יוזו ויברכו וישבחו ויפוארו וישררו וירוממו ויעריצו ויקדישו וימליחו את שמחם מלכינו תמיד כי כל פה לך יודה, וכל לשון לך תשווה, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרה, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל הלבבות תראויך, וכל קרב וכליות תזמרו לשמך, כדבר שכתוב, כל עצמותי תאמרנה, אדוני מחמוך, מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו. שוואת אני אם אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב בתושיעה, מלך ומישבלך ומייר אוכלך, האל הגבול, הגיבור והנורא, אליון אל, קונה שמיים בארץ, נהללך ונשבחך ונברך, ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ורחי נפשי את אדוני בכל קרבהי שם קודשו, האיל ותעצומות עוזיך, הגדול בכבוד שמחה הגיבור לנצח והנורא בנורא אותך, המלך היושב על כיסי רמבליסה, שוכן עד מרום בקבוש שמו, וחתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נעבה תהילה, בפי ישרים תתרומם, צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קבושים תתהלל, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. ברינה פאר שמחה מלכינו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ולהיבתנו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח, לברך, להעלה ולקרי. על כל דברי שירות בתי שמחות דוד בן ישעיה עבדה המשיח החאו בchein נישתבך שימח לאד מלךינו האיל המלך הגדול והקדוש בשמים ובערץ כי לחה אדונא ילו haynu בלו hayabotaynu לאלמ באהד שירו שמחה להלל וזמרא אוזמם של nets zachdulat b'tif'eret gadulat higlav Brajot behodaot, le shimja hagadol vehakadosh, humeolam bead olam ata'el. Sean la voluntad de las palabras de nuestras bocas y la razón de nuestros corazones ante ti.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 Amén. Amén. Amén. Amén. Sí. Bueno. bueno. Gracias, chicas. Gracias, Ra. Nos vemos. Luego. Gracias, gracias a todos. Shalom, shalom. Gracias. Shalom. Gracias a todos. Gracias a todos.